¿Qué hay de divertido en digitar? Bueno, lo cierto es que mucho, al menos mucho, si la razón por la que escribes es para destruir naves espaciales. Y es eso lo que nos propone C-Type. C-Type es un juego aparentemente educativo creado por un tipo llamado Dominic Szablowski Su, para PhobosLab.org y que se encuentra disponible para jugar desde el navegador. Además, hay también versiones gratuitas para iOS y Android. El juego es en esencia y casi únicamente lo que dije antes, un videojuego de digitar donde las palabras que éste nos proponga harán las veces de enemigos y como pueden estar adivinando, para derrotarlas ahora que escribirlas. En el momento en que escribamos la primera letra de una palabra, la palabra en cuestión se enfocará, por lo que tendremos que completarla antes de pasar a otra. Mecánica que resulta muy útil para que sí hagamos el ejercicio de leer y no nos limitemos a presionar todas las teclas con la esperanza de atinarle a alguna El juego genera aleatoriamente un largo texto del que toma sus palabras Como podrán notar, el idioma de C-Type es el inglés, razón por la que es evidente que las palabras que se nos presenten estarán en dicho idioma sin embargo, el juego también incluye una opción que nos permite ingresar el texto que queramos para jugar con él Así como la posibilidad de ingresar una dirección web para de este modo usar las palabras de casi cualquier página Las palabras enemigas vienen en distintos tipos Por un lado están las normales que son representadas como asteroides también hay naves espaciales enemigas de distintos tamaños que, por lo general, son más difíciles de derrotar, ya que son las palabras más complejas y más largas. Y por si fuera poco, después de determinado tiempo, estas disparan proyectiles en forma de... adivinaron más palabras contrario a lo que podría pensarse, no es obligatorio escribir todas las palabras que aparezcan, basta con eliminar todas las que vayan en tu dirección, ya que después de todo, esto es un juego de naves, por lo que no debería pasarte nada si tu nave se encuentra intacta. Y eso es todo lo que deben saber de C-Type, si ya están cansados de juegos como agar.io o similares, o su internet simplemente no quiere colaborar, esto es una buena alternativa que los hará presionar teclas como locos por un rato. Y créanme, es bastante entretenido.